Regresamos con un nuevo video de los tutoriales básicos para los nuevos jugadores, pero creo que también les servirá a unos jugadores que no saben cómo usar el Discord, que tenemos el Barrio Latino. Por ahí tenemos muy buena información. La semana pasada estuve hablando con un jugador y mencionó que él no le entiende al Discord. Yo tampoco le entendía cuando empecé con el juego. Espero que este video les ayude un poquito para que lo empiecen a usar y para que puedan avanzar un poco más rápido en el juego. Como he mencionado en unos videos anteriores, en el Discord nos ayudamos muchísimo y siempre nos enteramos de cosas nuevas. Así que realmente les recomiendo que entren al canal más seguido. Vámonos al Discord. Cuando entran al Discord por primera vez van a entrar al salón principal Aquí pueden hacer muchas preguntas, por ejemplo, en qué ciudad recomiendan que empiecen o cuándo es la apertura de la siguiente ciudad. Aquí muchas veces los jugadores comparten ciertas noticias del juego, pero vámonos aquí primero a los anuncios, acá arriba. Si se dieron cuenta, la palabra de anuncios estaba de color blanco, no está de color gris como las otras. Esto quiere decir que hay un mensaje nuevo. Aquí lo que hicimos, que la mayoría de los mensajes, los anuncios de Aplan en el Discord oficial de inglés, el que está aquí, nos llegan a nuestro canal. Muchas veces cuando llega un anuncio, una noticia, muchos de los jugadores empiezan a traducir el, el anuncio y lo comparten en el salón principal. Después tenemos en los eventos. Este lo uso muchísimo cuando hay eventos nuevos. Si hay un documento, lo subo para que entiendan qué es lo que está pasando en el juego. Muy importante que entren unas dos veces al día y vean si las palabras de esta sala, eventos de hablan, está de color blanco. Si está de color blanco quiere decir que hay un evento nuevo, alguien subió información y léanlo para que vean qué es lo que está pasando. Realmente se los recomiendo muchísimo, familia para que no se pierdan de estos eventos, especialmente los eventos gratis que hay, donde regalan UPEX, Sparks o exploradores. Después tenemos eventos del barrio. Aquí fue donde anunciamos los sorteos que hicimos durante Navidad o si tenemos otro sorteo, aquí es donde lo anunciamos. Hablamos del salón principal. Compra y venta, ustedes que se dedican muchísimo a comprar y vender, comprar y vender, les recomiendo este canal para que pongan sus propiedades que tienen a la venta, háganlo por lo menos una vez al día y miren estos jugadores, me encanta a estos jugadores el esfuerzo que le ponen porque hasta ponen fotos de la propiedad y todo eso, tal vez veamos un, una propiedad que nos gusta muchísimo y la, lo anuncian en este canal, después tenemos pedido de visitas este canal es más que nada para los jugadores nuevos, los visitantes. Muchos de nosotros queremos ayudarlos a que lleguen a nivel de Uplander y les decimos que vengan a este canal a pedir visitas. Aquí, por ejemplo, Nati puso que esas son las direcciones de sus propiedades y cuánto está cobrando por visita. Les recomendamos que en una propiedad le pongan lo máximo, lo más que se pueda para que así los jugadores grandes no desperdicen los cents cuando los visitemos y una propiedad la pongan a el precio más bajo para los jugadores que son tal vez planders o pros que no tienen mucho supex por lo menos los visiten una o dos veces también lo que les recomiendo es que cada día entren pidan que los visiten no se sientan mal realmente lo queremos hacer muchas veces estamos ocupados o se nos olvida o emocionados de que llegue una nueva ciudad pero hagan un poco de esfuerzo y pidan que los visitemos también les menciono que si son de nivel uplander pro director realmente no creo que nadie los visite al menos que necesiten unos pocos upex para llegar al siguiente nivel pero esto es solamente para los jugadores nuevos los visitantes Si yo vengo aquí y pido que me visiten y otro jugador me quiere visitar y va a mi perfil y ve que ya soy nivel pro director, se van a reír de, de uno. Así es que les recomiendo muchísimo que si no son visitantes, no usen este canal, pero si necesitan unos poquitos UPEX para llegar al siguiente nivel, con mucho gusto, usen el canal y digan, me faltan unos 200, 300 UPEX, alguien me puede ayudar, estoy aquí en esta ciudad, se los agradecería muchísimo, y van a ver que, que habrá jugadores si están en esa ciudad, que los van a visitar búsqueda de tesoros aquí donde les quiero mencionar más que nada en los mensajes pinchados o los mensajes fijos cuando entren al canal por primera vez y pregunten sobre información y alguien les conteste que se fijen en los mensajes fijados pinchados vengan aquí y aquí van a ver diferentes tutoriales guías aquí está la guía de cebras para buscar tesoros les recomendamos que primero lean estos mensajes porque hay información que los va a ayudar. Aquí también está en esta sala lo que hacemos, compartimos cuando nos sacamos un buen tesoro, encontramos un buen cofre. Aquí por ejemplo, Messi, siempre Messi, encontró un cofre de Sparks. Creo que ese es de .06 o .05. Encontró uno muy bueno. Y no lo hacemos por presumir, simplemente para que les demos ánimos a todos para que vean que sí es posible encontrar tesoros en las ciudades. Es cosa de practicar, practicar y practicar. Tutoriales e info útil. Igual que la sala de búsqueda de tesoros en los mensajes pinchados. Tenemos muchísima información. Cuando les recomendamos que vean la estrategia de Caro de cómo empezar el juego, aquí van a ver. Los pasos que tienen que tomar para que lleguen a nivel a de lo más pronto posible lo único que nos sirve ahorita es este link de upex world que la página no sirve en el momento traten de hacer esta estrategia en las nuevas ciudades esto sí funciona la mayoría de las veces en las nuevas ciudades y las propiedades están muy baratas a menor de 1500 upex por propiedad los imágenes y memes son Quieren poner memes de diferentes cosas. Crypto Channel. Nos hacemos diferentes preguntas sobre el mundo cripto. Latin Quarter. Este lo estamos usando para los eventos, para dejar saber los resultados de diferentes eventos. NF, los NFTs y los traps. Urban y Mikael me hicieron adictos a los NFTs. Un par de veces a la semana nos dan un link para que entremos a escoger estos NFTs que normalmente son gratis y tal vez en un futuro valgan algo. Por eso siempre les recomiendo que saquen su billetera del Wax, que es gratis, para que puedan reclamar estos NFTs que nos otorgan. Tenemos el canal de NFL de Jets. Si alguien quiere hacer intercambios de NFL de Jets, si los tienen, aquí pueden venir a anunciar Qué, qué equipo buscan aquí estamos con las diferentes ciudades. Urban acaba de añadir el canal de Los Ángeles en la nueva ciudad que viene. En estos canales podemos compartir, tal vez, nuestras teorías de qué propiedades serán de colección o qué calles. Por ejemplo, cuando se vino Alameda y Berkeley, subí mi lista de colecciones. Donde pensé que serían las colecciones, la tenía dos y no seguí mi consejo y no compré en ese lugar. Aquí, por ejemplo, puse que ya se vendió Chicago. Cualquier cosa que quieran compartir en el juego, usen estos canales para cada ciudad. Los intercambios de swap, hice un video sobre los swaps explicando esto. Como ya los van a cancelar, ya no nos van a dejar hacer esto. Tal vez los vamos a mover este canal más hacia abajo. Pero ven esta flechita familia aquí. La peto. Se esconden todas las salas dentro de este canal. Aquí tenemos el otro canal de renta de Sparks. Lean las reglas. Si quieren empezar a rentar sus Sparks. Yo ya renté. Le renté a Pope Osorio y le renté a Urban. Con los Sparks. Les pagué en UPEX y en en Wax. Empiecen a usar esto para que empiecen a sacarle ganancia al juego. Aquí tenemos sobre otros juegos NFTs. Antes de que se me olvide, familia, no le hagan spam al Discord. Porque si lo hacen, no los dejan poner nada por un, una semana. Últimamente nos han llegado muchos jugadores que entran y empiezan a mandar mensajes en cada canal. No, no hagan eso por favor. Porque por la seguridad de todos vamos a tener que, que sacarlos aquí en este canal de, de voz lo que queremos hacer es empezar a usar esto más seguido empezar a ayudar a los nuevos jugadores en este canal simplemente la aprietan y como pueden ver ya estoy conectado puedo compartir mi pantalla y lo he hecho un par de veces tuve unos problemas las primeras 5 o seis veces que quise usarlo no escuchaba a los otros jugadores y tenía yo que ir a los settings del Discord para poder escuchar a los otros jugadores vamos a tener un evento donde vamos a pedir a los miembros que le pongan un nombre a esta sala y a ver qué, qué regalamos vamos a ver qué vamos a regalar al ganador pero si sí nos gustaría pero queremos que haya más movimiento, más acción en esta sala para que nos podamos comunicar más con los nuevos jugadores, más que nada compartir ideas o lo que sea entre todos. Si no tienen micrófono, no se preocupen, pueden venir al chat y aquí escribir su pregunta, aquí les respondemos por el en esta sala. Así que estén pendientes cuando salga en el evento del barrio, que vamos a hacer ese evento para que participen y tal vez ustedes se ganen el premio, no sabemos aún qué será, para nombrar esta sala. Aquí tenemos diferentes discusiones, discusiones general, cripto y tenemos estos intercambios de Spirit Halloween, exploradores, ya se pueden intercambiar todos esos y de los legends Todavía no hay mucho movimiento, pero esperemos que empecemos a usar esto. Creo que porque está hasta abajo, nadie lo usa. Y vean aquí, hay, hay un nuevo mensaje. No sé qué broma o chiste dijeron por aquí, me lo perdí. Pero vieron cómo estuvo de color blanco esta sala y me di cuenta que había un nuevo mensaje. Otra cosa familia, muchos jugadores han sido hackeados. Estafados por otras personas diciendo que se han ganado algo de Aplan, que se han ganado Bitcoin, tengan mucho cuidado. Vengan al salón principal y digan: Oigan, esto es cierto. También aquí en la lista de los miembros tenemos a los mods. Uh, en el momento, solamente yo y Urban somos los únicos. Nosotros nunca les vamos a pedir información. No sé dónde tienen su monedas de cripto no se dejen estafar por favor familia Tengan muchísimo cuidado si tienen alguna pregunta o una duda de que alguien les mandó un mensaje privado pónganlo en la sala principal así lo hizo un jugador Te mandé un mensaje porque se ganó algo confirmó que si sí era yo y qué bueno que lo hizo se los recomiendo muchísimo miren como ya se puso blanco otra vez y si seleccionamos y aquí está una pregunta de un jugador. Si llego a Pro, ya no podré comprar las FCA. ¿Es mejor comprar hartas FSA antes de llegar a Pro? Y la recomendación es que sí, porque son más baratas y las va a poder vender más caras. Y lo que pueden hacer es recomendar que sí. Ya le puse aquí que sí, que compre todas las FSAs que pueda en la nueva ciudad. Especialmente en Los Ángeles, que esas se van a vender muchísimo en el mercado secundario y si es que más que nada entren una o dos veces les recomiendo que entren dos veces por día y vean si, si en la sala de anuncios hay un mensaje nuevo por ejemplo acá está este evento nuevo no le manden mensaje a todos cuando ponen esto y ponen su mensaje todos los jugadores en el servidor van a recibir un mensaje esta opción solamente se tiene que usar cuando hay una noticia, un mensaje muy importante que tenemos que darle a la comunidad. Por ejemplo, cuando tenemos eventos del barrio, si tenemos eventos del barrio, queremos que todos participen y le vamos a poner que mande ese mensaje a todo mundo. Pero si son anuncios de Applan, aquí está la sala. No es necesario ponerle everyone, todos porque nos estamos repitiendo lo que está mandando app. Así es que por favor no abusen de eso, porque no queremos que nos estén llegando mensajes una y otra vez, una y otra vez, cuando podemos recibir esos mismos mensajes, anuncios en esta sala. Hay dos cosas más que les quiero mencionar sobre el Discord. La primera es que durante los fines de semana el Discord está muy lento, no hay mucha acción, entran a preguntar durante esos días no se sorprendan no se molesten si nadie les contesta sus preguntas inmediatamente porque muchos de los miembros están con sus familias salieron de viaje lo que sea no, no están tan pendientes al discord como lo hacen durante la semana como tenemos muchos miembros también en europa especialmente en españa tienen un diferente horario y si están aquí en, en Latinoamérica, muchos de ellos van a estar durmiendo. No habrá tanta gente activa en el Discord. Por lo que he notado entre las 4 am, tiempo del Pacífico de San Francisco, hasta las 5 de la tarde, tiempo de San Francisco, son esas, esas 12 horas. Durante ese tiempo es cuando hay más miembros dentro del Discord. En fin de semana no hay muchos miembros. Como les dije, están viendo tal vez el, los partidos de fútbol. Así es que no se molesten, no se enojen, no se frustren si nos tardamos en contestarles. Si por alguna razón pasan unas dos, tres horas y nadie les contesta, vuelvan a hacer la pregunta otra vez. También lo que tenemos aquí... Y esto apenas lo aprendí hace como dos meses. No sabía yo que tenemos un, un boost del Discord. Si le pagamos al Discord un, una cantidad al mes, como una membresía, eso nos da opciones para que podamos hacer diferentes cosas entre más jugadores contribuyan al, al boost. Por el momento, Akasha uno de los miembros más antiguos del, del grupo y también de los más grandes. Ella fue la, la primera directora, y la primera ejecutiva del barrio y tiene su tarjetita de, de Applan y también yo le puse un boost y esto, como les dije, nos da ciertas opciones. Como no sé mucho del Discord, no sé exactamente qué tanto podemos hacer. Aquí nos dice qué podemos hacer, pero si pueden o quieren un día de estos, pueden regalar un boost eso ayudaría al Discord. Lo que queremos hacer es seguir haciendo más eventos, haciendo el canal más interesante. Creo que necesitamos 7 bus más para tener todas estas opciones. Pero en fin, eso era lo que les quería comentar, que se me había olvidado. Recuerden, estamos aquí para ayudarnos, para que todos aprendamos sobre el juego y todos podamos avanzar más rápido. Muchísimas gracias, familia. Que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.